Bueno, estamos en esto que hemos dado, en llamar, el rinconcito de las consultas. ¿Consultas o preguntas? Una cosa así. Tus consultas. A ver. Bueno, María Teresa de Rosario eh, quiere saber cómo hace para reemplazar un pensamiento negativo por otro positivo. O sea uh -huh. que sabe la teoría en sí, pero que algo hace que no hace bien. Entonces, uh -huh. ah, no. pregunta eso. Eh, un paso importante es que ya se dio cuenta de qué es lo que tiene que hacer y que no lo está haciendo, eso está bueno, porque hay gente que ni sabe lo que tiene que hacer y hay gente que sabe lo que tiene que hacer y se cree que lo está haciendo pero en realidad no lo está haciendo, entonces está genial que vos te des cuenta de mira yo ya sé que tendría, no tendría que decir esto, pero me sale, cuando me quiero acordar me salió, bueno ¿cómo te diste cuenta? <risa> es que hay una parte tuya que está muy cerca del éxito y este es un enfoque positivo por ejemplo, yo muchas veces no logro y también porque me veo o porque al fin del día hago una reconstrucción del hecho muchas veces digo, no, no le di un aspecto positivo a la mirada que tuve con respecto a esa persona eh, en general llegó, oh, escorpio bueno, oh. me parece que hace mucho que no estoy usando la, la misma vara pero si alguien dice escorpio, pienso, oh, escorpio y tengo que decirme, no Freire para, no pensamiento positivo, Scorpio tiene muchas cosas buenas, por ejemplo que no muere, que tiene tenacidad y que, bueno, pero uno tiene que estar presente para poder cambiarlo, así que hacete todo un listado de cosas que te parezca que, que las estás pensando mal y, y a mí yo creo mucho todavía en lo que tiene que ver con la carta, con con la afirmación, repetir 200 veces, creo mucho en esas cosas, así que, eh, fíjate, plasmalo, fíjate cómo, cómo lo ves y que, o, o grabate, cómo te escuchas. grabate una conversación telefónica, voy a llamar a propósito a mi tía, hola tía, ¿cómo andás? y lo grabo, ah sí, y me entretengo con mi tía y después me escucho, y escucho todo lo que dije, digo, wow, esto no, esto no lo quiero decir así, lo voy a cambiar, y lo reemplazo, pasalo a positivo, hacerle como una traducción a todo tu pensamiento general, a toda tu idea general, a todas tus declaraciones en general, eh, hacerles eh, el, el pase. Eh, y también te quiere preguntar, María Teresa, dice que escucha mucho a Neville Godard y si le recomendás a algún otro autor. Claro porque hoy está Jean-Pierre Gamier Malet viajando en el tiempo con su doble, su doble cuántico eh, Neville Goddard te hacía viajar al futuro visualizando que ya estaba hecho algo te hacía instalar en el futuro mirando para atrás diciendo recuerdo cuando esto era un solar vacío y en realidad todavía está en un terreno baldío diciendo, oh mira cuando esto era un terreno baldío Está en el terreno baldío, pero creyendo que ya no está en el terreno valdío. Bueno, eso hoy lo hace eh, un, un premio Nobel, Jean-Pierre Garnier Malet. Así que si querés este, reemplazarlo, vamos con él.